Tal vez su profesión la haya equivocado, ¿no? Más allá de, de su afición o su vocación por el derecho, usted podría trabajar en marketing de vendedor, en algún holding inmobiliario, ¿no? Entonces, a lo mejor es que ha equivocado su profesión. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque mi calificación de lo que ha venido haciendo este año y de lo que nos promete está entre si nos ha vendido humo o si lo que ha hecho usted con su gestión es una cortina de humo para ocultar la promoción de intereses privados en esta ciudad relacionados con el ladrillo y la especulación. Y lo decimos porque nos parece, en este presupuesto, en términos generales, que demuestran que es un Gobierno poco fiable, poco fiable. La señora Mariana Arro se ha pegado más de un año practicando la doctrina del shock, la ruina, la presunta ruina del ayuntamiento… Y resulta que cuenta con un remanente que ronda los 20-25 millones. O sea que liquida deuda en plena pandemia y encima hace el mayor presupuesto inversor. O sea, esto no cuadra, esto no cuadra. O sea que las cuentas, desde luego, no estaban como ustedes decían. Es decir, mintieron. En su momento mintieron. Pero encima, en plena pandemia, cuando el ayuntamiento tenía que ser motor de la economía local, se dejan de ejecutar el 40% de la partida de la gerencia de urbanismo. Y en todo lo que rodea a la actuación de este Gobierno vemos un absoluto desprecio hacia la participación ciudadana. Ustedes nos han enterado que estamos en el siglo XXI y parece que no han oído hablar de eso de la inteligencia colectiva, de la co-gobernanza, de la participación, de la democracia participativa. Parece que eso eh, se les ha quedado a ustedes no sé, no sé en qué parte del cerebro. Su actuación genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque este presupuesto llega tarde y llega sin consenso y encima en el último pleno nos anuncia el alcalde que desde luego el acuerdo va a ser con Vox sí o sí. Con eso está claro. Eso no quita para que nosotros sigamos tendiéndoles nuestra mano, ¿eh? pero, pero para que cuente no con nosotros los grupos municipales de la oposición, sino con nosotros, con los vecinos, con las asociaciones, con las entidades del tercer se sector… Y sobre todo para que prioricen derechos, el cumplimiento de derechos sociales y las inversiones sociales y comunitarias por encima del asistencialismo y con ayudas directas, como se viene insistiendo, a los sectores más afectados. La ejecución del presupuesto, decimos, ha sido un bajo presupuesto y con recortes, a pesar de todas las modificaciones de crédito aprobadas con este, por este Gobierno con el apoyo de Vox. ...entre una reducción del 40% al 100% de partidas, miren, estas son las partidas y todo lo que está en amarillo, todo lo que está en amarillo son inejecuciones al 100%, inejecuciones al 100%, hay que tener palabra, hay que tener palabra para ahora decirnos que todo lo que nos ha prometido en esta comparecencia lo va a realizar... No ha habido… Esas reducciones entre el 40% y el 100% han afectado sobre todo a la regeneración e impulso a los barrios populares. Enterofleta, el centro cívico Parque Goya, que ahora vuelven a anunciar, que vuelven a anunciar. El hospital privado, al 100%, se ha, se, ha, se ha realizado el gasoducto, por ejemplo, 350.000 euros más 400.000. O sea, antes de practicarse el ingreso… ...por parte del Ayuntamiento de la Venta del Suelo... ...ya se había gastado este Ayuntamiento... ...en facilitarles a, una, a un hospital privado... ...toda su infraestructura necesaria... ...para que puedan montar el equipamiento. En equipamientos, pues vemos... ...hemos visto la adaptación a la normativa... ...de los pabellones, cero euros... ...los distritos o centros cívicos menos 72%, ...los vasos de las piscinas, cero euros... ...barrios rurales y convenio, cero euros... Bueno, y entonces ahora nos tenemos que creer que alguna de esas partidas que vuelve a recuperar las va a hacer, ¿no? Como dijo el alcalde, ¿no? Que el albergue municipal se haría en el 2021, ¿no? Y otra vez, patada, patada para adelante, ¿no? No sé, no entendemos esa bajísima asignación para equipamientos para jóvenes en Delicias Sur Oliver y el poco caso que se hace al ocio, al ocio alternativo, mientras que sí que se han corrido mucho ustedes con la ordenación del botellón, ¿no? La ordenanza del botellón. El plan de azoteas verdes, cero euros, en plena emergencia climática y paralizado. Bueno, pues entonces, nos tenemos que creer por fe sus buenas palabras ahora. Pues no sé, eh, hechos y no palabras, ¿no? En patrimonio, se lo ha recordado eh, eh, mi, mi predecesor, y la imprenta Blasco, nada. Palacio Fuenclara, nada. La recuperación de la puerta de Venecia, nada. Y encima se anuncian esos 500.000 euros para un proyecto fracasado, entiendo yo, por por toda la contestación que ha tenido en el ámbito de cultura, de 500.000 euros en el que desmontan la loja como centro de exposiciones. Recursos públicos, decimos, para satisfacer intereses privados. Eso es lo que, Esa es la cortina de humo de lo que verdaderamente ha hecho usted. ¿Por qué? Porque ha destinado recursos de esos funcionarios que también le trabajan y que dice que va a ser muy, muy exigente. Claro que ha sido muy exigente. Claro que ha sido muy exigente. Es que… En plena pandemia, los recursos humanos del área han estado centrados en favorecer eh, promoción de intereses privados como Picolín, Averly, La Quirón o como la venta de humo de Cimor, de Zamora y Pignatelli, porque ustedes anuncian todo un plan de regeneración de un barrio y se centran única y exclusivamente en la escena urbana, pero en la escena urbana que no es de Pignatelli y Zamora, sino que es en zonas que no requieren para nada esos dos millones de euros que ustedes van a invertir. Salón de entrada, dicen ustedes, hacia un barrio que van a rehabilitar, no se sabe cuándo porque hay dos partidas de 50.000 euros y aún no sabemos de la destinada a la compra de suelo cuánto van a destinar para compra de, de solares o de viviendas para rehabilitar. Es decir, que a pesar de la pandemia, a pesar del aparcamiento, del agravamiento de la crisis económica, ustedes reinciden en modelos caducos de venta de suelo y de más burbuja inmobiliaria como si no hubiéramos tenido bastante en este país. Nos parece que el Gobierno sigue demostrando que está al servicio de unas élites económicas que son los que les han promocionado al sillón de mando que ustedes detentan ahora. Van ustedes al dictado y nuestra crítica es a que carecen de modelo. Han perdido tiempo en tener fleta. Han hecho caso omiso a los planes de barrio cuando San José, las fuentes o delicias les marcan unas pautas de actuación que se ha hecho un trabajo bien interesante que ustedes desprecian. ...y priorizan intereses partidistas o electoralistas. Santa Engracia, Iglesia de Santiago y Salamero. Y Salamero, en la que usted, en los que ustedes han despreciado ese pequeño pulmón verde, que podían haber salvado, porque se podía haber apuntalado a lo mejor, pero lo arrasan. Lo arrasan y, lejos de restituirlo, quieren volver a llenarlo de coches, destinando 1.500.000 euros a ese parking, con, con múltiples aparcamientos que hay en la zona y sin una explicación clara del por qué lo pagamos entre todos. ¿Ven cómo carecen de modelos sobre movilidad o sobre zonas verdes? La venta de suelo de alumalsa, más de lo mismo, ¿eh? pero sí, para compensar, anuncian lo del canal imperial sin albar con los vecinos, es decir, otro, otro brindis al sol. ¿Lo de Giesa? Giesa, un dinero que se destina, ¿tiene algo que ver con el plan de barrios de las fuentes y con lo que allí se, habló, se habló y se debatió? ¿Anuncia ustedes en qué consiste lo de Giesa y va a tener que ver con lo que se debatió en las, en las entidades vecinales? Otro proyecto privatizador, en Sierra Giesa, y Torre Ramona. ¿Qué ha pasado con Torre Ramona? ¿Se queda ahí en el limbo de los justos? Albergue, la Torre, la Torre Ramona, no el Parque Torre Ramona. La Torre Ramona, ¿eh? ¿Eh? por favor. El albergue, Centro Cívico Parque Goya, Avenida Cataluña, Azoteas Verdes, Escuela Infantil, Parque Verencia. Señor consejero, acabo ya. Eh, nos gustaría creerle, nos gustaría creerle, pero usted ha hablado de atender las máximas preocupaciones de los ciudadanos y una de las máximas preocupaciones de los ciudadanos es que el ayuntamiento atendiera, eh, atendiera al cumplimiento de derechos sociales como son en estos momentos clave y urgente la generación de vivienda asequible, as alquileres residenciales asequibles para jóvenes, para gente mayor o para, o para ampliar el parque de viviendas sociales de este ayuntamiento. Y nada de eso hemos visto en este presupuesto, aunque sea un tema que debatiremos mañana. Venta de humo o, o apoyo único y exclusivamente a los que le han puesto en ese sillón sí, para hacer TV. viejas demandas. Muchas gracias. Muchas gracias.